El presidente de la Junta de Vecinos en el sector Villapalvo, en esta ciudad, denunció que los residentes en la zona son víctimas de robos y atracos de forma continua, por lo que solicita sea aumentado el patrullaje policial en la localidad. Eh, nosotros estamos sufriendo una cuanta problemática, ya que los ladrones nos han estado eh, continuamente azotando aquí en, esta, en este sector, Siempre le hemos hecho el llamado lo que es a las autoridades, al general de aquí de la provincia de Duarte a ver si ellos no contunían a nosotros, vamos a suponer lo, lo que se llama el patrullaje eh, barrial Ya que ustedes saben que Villapalma es un sector que es como un bolsillo, que es un sector un poco ajeno a las autoridades porque aquí pasa una patrulla, porque viven policías aquí, pero casi nadie aquí no sabe policía en este barrio. Siempre le hemos hecho llamado a lo que es la entrada de menguita, que siempre han continuado en estos días, en este sector aquí se subieron, se, sub, se subieron a, una, a un segundo nivel por una escalera, unos ladrones, eh, andaban, en, en eh, andaban encapuchados con peluca, vestido de mujer. El dirigente comunitario considera el sector es un puente para las antisociales de diferentes localidades que salen solo a delinquir. Vienen de otro sector. Pasa que este sector aquí es un puente de los ladrones de los jardines. Los ladrones de, de, que son de Vital Valle siempre usan estos puentes para la cosa. Ellos usan estos sectores aquí para ese camino de ellos frecuentar. Eh, acá aquí mismo ladrones, ladrones, aquí a, a, si no hay algún ladroncito tapado por ahí, porque uno no puede decir que no hay ladrones en la comunidad, porque siempre los ladrones están de acuerdo a que se, se sabe que son ladrones y ya que los sorprenden. ¿me Cordero, NTN, su noticiero regional.